versos sencillos de Martí al guaraní y yo les digo esto una cosa el guaraní es precioso es una lengua musicalísima y encantadora, entonces de pronto yo lo oía leyendo aquello y me decía, caramba es como si Martí hubiera escrito en guaraní hay amigos mexicanos que han traducido a Martí algunas lenguas propias originarias de, de las culturas mexicanas, al maya de Yucatán, al náhuatl en fin no le hablo de las lenguas de Europa porque a todas han sido traducidos textos de Martín Y hay estudiosos de la obra martiana prácticamente, yo diría, en buena parte de los países del mundo. Una vez se nos apareció un señor de China y estuvo allá como un año haciendo otras cosas y como al año ha mandado un libro así enorme con Martín, chino. Tampoco entiendo lo que hay ahí, pero bueno, el hombre tuvo aquello de enviarnos una lista en, ya en español con lo que había puesto ahí de traducido de Martí y con una idea general de su texto y un buen día nos avisan de la embajada cubana en Japón que había una editorial japonesa, siempre los, los asiáticos en gran escala ¿no? que querían hacer una edición de, de, de obras escogidas de Martí y bueno, editaron tres volúmenes, tres tomos en 50.000 ejemplares, claro, cuando uno piensa la cantidad de japoneses que hay, uno dice, parece que no es una edición tan grande, pero para nosotros es grande, ¿no? Uh -huh. Y a mí me tocó atender a larga distancia a la traductora. Sabía español, pero no tenía cultura hispánica. Me preguntaba, ¿y qué hacía Martín hablando del lavapiés? ¿Es que se iba a, a, a lavar los pies a ese lugar? Yo tuve que explicarle, no, ese era un barrio de, es un barrio de Madrid, Martín vivió allí. En fin, eran este tipo de consultas propias de una cultura hispánica que evidentemente la traductora no tenía pero ¿por qué les digo todo esto? porque yo diría que estamos viviendo una época en que se está universalizando cada vez más la, el conocimiento de la obra, el pensamiento y sobre todo el interés por Martí yo creo que eso no es casual a mí me parece que eso no es casual y es lo que les explico al principio del texto que no les voy a leer esta primera parte porque ustedes lo tienen ahí en que Efectivamente, y como decía ella, estamos viviendo sin dudas una gran crisis espiritual, una gran crisis de valores. Eso viene desde finales del siglo pasado y se ha acrecentado durante el presente siglo. Hoy no sé ya ni cómo expresarme. Ahorita estábamos hablando del Papa. Hasta el Papa resulta que hoy es un hombre que está una y otra vez insistiendo en, en los problemas del mundo de hoy. Yo diría que está conmoviendo a su propia iglesia, hay una crisis moral, hay una crisis moral, hay una crisis de valores en el mundo, y es una crisis de valores que está sustentada en que hoy tenemos quizás más miseria que en otros tiempos, más hegemonías, más concentradas que en otros momentos, más guerras, más devastaciones, más pueblos que se mueren de hambre, pueblos destruidos, el Medio Oriente es un desastre, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido allí y de lo que sigue lamentablemente ocurriendo en muchos casos. Para algunos como que el mundo no tiene salida. ¿Mm? Y cuando uno empieza a leer a Martí se da cuenta también de lo que nos decía nuestra amiga María Rosa, y es que Martí siempre estuvo en una postura muy clara al respecto. La solidaridad humana es imprescindible. El bien del hombre es imprescindible. La ética, la eticidad de Martí, que yo diría que es el, el como el cemento que aglutina ese edificio, ese, ese, ese enorme, como, como una catedral de esas gigantescas de la Edad Media, esa hermosa catedral de Toledo, que a mí me gusta tanto. Bueno, eh, quiero decir con esto que la eticidad martiana es decisiva, porque Martí siempre estuvo hablando de valores cuando llegó a España la primera vez que escribió un libro contando los horrores, no solo físicos, sino morales de la prisión que él vivió, cortando piedras y con sometidos a castigos físicos y muriendo con montones los presos en aquellas eh, canteras de La Habana. Y no hubo odio en su palabra, así lo escribió. No tengo odio. Y escribo esto para que el pueblo español sepa lo que están haciendo en su nombre en Cuba. es si decir, Se dirigió al pueblo español. Y yo les me atrevería a decir que sin dudas uno de los cubanos que mejor entendió el alma española y que mejor compartió el alma española se llama José Martí. Y no solo de la España de Madrid, yo diría de las Españas. Como suelen decir algunas personas aquí en los últimos tiempos, porque lo dijo en los versos sencillos. Para Aragón, España, tengo yo en mi corazón. Allí conoció, ahí tuvo una, una novia y estudió. Describió un baile andaluz en los versos sencillos. Me voy a referir a eso más tarde. Y escribió una crónica deliciosa sobre un tablado que publicó antes de escribir los versos sencillos y habló una y otra vez también de los problemas de la política española de su tiempo logró un reconocimiento del general Martínez Campos el hombre que restauró la dinastía borbónica si yo fuera de esa familia hoy creo que le haría un monumento a Martínez Campos porque los borbones siguen siendo los reyes de España bueno, eh, Martínez Campos que era un hombre conservador, él mismo lo decía sin embargo, tuvo la habilidad, yo diría, la grandeza como político de comprender que los cubanos se estaban transformando en una nacionalidad diferente y que había que efectuar un trato diferente con aquello. No lo logró con los políticos de su tiempo. Llegó a decir en, la, en las Cortes Españolas en 1893, como no hacemos las reformas, los Estados Unidos se están metiendo en Cuba, en Cuba ondea la bandera española, económicamente ya Estados Unidos decide más en Cuba que nosotros, ya hemos perdido España, o hacemos reformas o ellos se apoderarán de Cuba, cosa que no suele, me he dado cuenta que he hablado con muchos amigos historiadores españoles y no saben de esto y les digo, le los, los informes a cortes, los discursos en las cortes y verán que los de Martínez Campos respecto a Cuba estaban absolutamente claros, en que había que efectuar un cambio de política y por eso recibió a Martín cuando pasó por Santander y fue a Madrid y tomó la decisión de no enviarlo a Ceuta estaría aquel hábil político tratando de evitar que aquel joven que tiene que haberle llamado la atención aquel joven brillante decidido respetuoso afectuoso podría convertirse en lo que llegó a ser, en un líder de una Cuba para la libertad, para la independencia, para la separación política del Reino Español. Es probable, era un hombre inteligente. Escribió en sus memorias, después que terminó la guerra, que se reunió con un general, con Antonio Maceo. Los dos grandes jefes militares cubanos fueron Máximo Gómez, nacido en Santo Domingo, y Antonio Maceo. Y escribió que esperó encontrarse con un rudo arriero y se encontró a un caballero cuando conoció a Antonio Maceo y aunque Maceo no aceptó la paz sin independencia respetó a aquel hombre y cuando habló con Gómez para lo mismo Gómez le dijo, yo necesito a usted para rehacer a Cuba quédese aquí, le dijo, no es que no puedo vivir de nuevo bajo el dominio de ustedes yo me marcho de Cuba y él le dijo, tome usted mi pañuelo, Le regaló su pañuelo, y Gómez se quitó el suyo, sucio, de la guerra, del hambre que pasaban aquellos patriotas, y se lo dije dicen que Martínez Campos siempre lo guardó. Digo estas cosas porque a veces se, se resalta el lado terrible de las guerras, y sin embargo yo diría que por suerte para Cuba hubo, sobre todo, entre los militares más que en los políticos españoles muchos militares españoles de aquella época que tuvieron una conducta muy digna defendían su gobierno, defendían su monarquía tenían una misión que cumplir pero que supieron respetar también la decisión, la valentía y como no, el deseo de aquellos patriotas cubanos eso explica por qué en el momento en que fue enterrado Martín en Santiago de Cuba donde aún hoy reposan sus restos, nadie se atrevía a hablar, se preguntó alguien quiere decir algunas palabras, ¿y quién habló? El jefe de la columna española, que en combate dio muerte a Martí, y lo despidió porque dijo, era un hermano masón, como yo, y me siento en el deber de decir algo sobre este hombre, que era un hombre digno. ¿Habría leído aquel general español alguna de las obras de Martí? No lo sabemos, si eso pasó en aquel momento, imagínense, imaginémonos y comprendamos por qué ante lo que yo llamo una crisis moral, esta crisis ética, cuando la gente empieza a sentir, porque Martín no solo se ve, se siente, Martín se va metiendo dentro de uno, porque Martín es una enseñanza y es un amor constante el que está entregando por la humanidad, por el bien del hombre, eh, uno se va, digamos, como que llenando de un deseo también de contribuir, a esa hora de mejorar, de mejorar nuestra especie, de mejorar la vida, de mejorar eh, la situación que se pasa por las distintas culturas. Y por eso estoy empeñado hace rato en una cosa, que es tratar de demostrar que Martí es importante para los estudios de pensamiento filosóficos. No solo fue un gran escritor, no solo fue un poeta maravilloso que sigue impresionando hoy a pesar de los años transcurridos, no solo fue un escritor que transformó, ayudó a transformar nuestra lengua, la lengua misma que nos une a hispanoamericanos y españoles. Matí creó centenares de neologismos. Matí cultivó lo mejor del siglo de oro español y lo asimiló y lo incorporó al lenguaje del siglo XIX y escribió un español de una nueva manera que dejó admirado a los escritores españoles del siglo XX. Y que marcó rumbos para los lectores, para los escritores de Hispanoamérica, también del siglo XX. La vanguardia literaria del siglo XX quedó sorprendida cuando empezó a leer los versos de Martí. Pero además de eso, eh, Martí fue constantemente un hombre llamando una y otra vez al cumplimiento del deber moral. En uno de sus últimos documentos que escribió para explicar el porqué de la independencia de Cuba, dijo lo siguiente: que cuando ahí un guerrero de Cuba en tiempos por la de la independencia, luchando por la independencia, lo hacía. Por el bien mayor del hombre, la confirmación de la república moral en América y el equilibrio aún vacilante del mundo. Y es lo que yo le digo a veces a, a los cubanos, no a personas en Cuba. Tendrían exactamente esa misma idea aquellos patriotas que se levantaron en armas. Decirle a aquellos campesinos... Que eran buena parte de los soldados libertadores en Cuba que había que luchar por el bien del hombre no solo de Cuba del hombre, la confirmación de una república moral en América en el nuevo mundo como se decía y también el equilibrio aún vacilante del mundo es decir, porque Martí temía efectivamente lo que ocurrió que Estados Unidos interviniese en la guerra que expulsase definitivamente a España de sus dominios coloniales y que se convirtiese en un factor hegemónico, ya no solo sobre Cuba, sino sobre todo el continente. Y yo creo que hay razones profundas que explican esto, no solo la ética, no solo los sentimientos, es que también había una manera de pensar diferente. Martínez es un hombre de fin, la segunda mitad del siglo XIX, el momento en que comienza con fuerza a regarse por el mundo intelectual del llamado occidente, la filosofía positivista, que se basaba por un lado en la ciencia, ya la religión ocupa un segundo plano, la ciencia lo explica todo, la ciencia es todopoderosa. Así van pensando la constitución del mundo científico de finales del XIX, en el mundo en el que está apareciendo el gran capital monopolista, se están formando los primeros grandes monopolios en Estados Unidos, en Alemania, en la Gran Bretaña, los países que van a marcar el rumbo, en la propia Francia, los que después conducirán a la primera guerra mundial por el reparto del mundo, África se la están repartiendo graciosamente a las grandes potencias hay intentos por recuperar posiciones en algunos en América Latina los británicos quieren quitarle más partes a Venezuela de los, todavía existe Hay el conflicto por la Guayana Guayana es nombre creado desde la época de los tiempos de España como decimos en América eso no surgió ahora la Guayana fue territorio ¿eh? que perteneció a la Capitanía General de Venezuela. Eh, entonces, bueno, pues yo digo, Martí está viviendo una transición importante. Él tuvo conciencia de ello, escribió un trabajo formidable, el prólogo a un amigo un poeta venezolano que escribió un poema del Niágara, del Niágara las cataratas del Niágara bueno, aquello se convirtió más que en un análisis de la obra literaria del venezolano en un análisis de la época histórica y entonces Martí ahí precisó que estaban cambiando los tiempos y como los tiempos cambiaban, cambiaban las ideas, cambiaban las maneras de ver el mundo cambiaban las maneras de pensar y había que hacerlo pensando y poniendo en primer lugar el bien mayor del hombre en uno de sus poemas, no es en los versos sencillos, es en los versos libres habla del O Magno, O con H, como el hombre Magno, es un apócope, del hombre Magno, el O Magno. Y el Magno, porque es Porque tiene poder, porque tiene recursos, porque tiene dinero, no es O Magno porque representa un bien moral, porque tiene valores morales que sustenta en el bien de los demás. Y hay que luchar, diría Martí, por el O Magno. Yo creo que Martí, en su tiempo, y aunque durante muchísimo tiempo le pasó, o ha sucedido con Martí, lo que sucedió con muchos pensadores de América Latina, que en las escuelas de filosofía se decía tranquilamente, hasta en las nuestras, no era en Europa, no era en Alemania, el país de los filósofos, o Francia, no, no, no, no. Era en América Latina, se decía. En América Latina no hay filosofía. No ha habido un verdadero desarrollo de las disciplinas filosóficas. Y yo diría... Bueno, lo que no hubo fueron los tratados. Bajo ese criterio, Ortega y Gacet sería un tonto. Y yo creo que, qué bueno, haría falta leer Ortega y Gacet un poquito hoy. Ustedes saben, yo recomendaría eso a algunas personas. Porque en Ortega y Gacet hay cosas interesantes. Y no escribió tratados. Escribió de las cosas más diversas. Escribió ensayos. El ensayo fue la forma en que ya en los finales del 19 y principios del 20 mucha gente empezaron a expresar una libertad de ideas, de cosas que no trataban de ajustar a una explicación total del mundo. Esos fueron los grandes tratados, eso fue la filosofía clásica alemana, esos fueron los filósofos franceses del 19. La gran explicación de todo se explica en una doctrina filosófica. Ese no fue el caso de Martín. La filosofía de Martí viene dada en la atención a los problemas que fue, de los que se fue ocupando, a sus gran proyectos. Entonces, quiero leerles eso sí, de lo que yo digo, mis opiniones sobre la postura de Martí ante la llamada razón moderna, con la cual se explicó todo desde el final del 19 y durante buena parte del 20. Y ahora, en el siglo XXI, cuando un señor en los Estados Unidos se ha aparecido a finales del siglo pasado, diciendo que estábamos en la época del choque de civilizaciones. Dios mío, ¿a dónde nos va a conducir el choque de civilizaciones? A lo que está pasando en el Medio Oriente, hace mucho rato. Bueno, les digo sin mayores argumentaciones y con contadas citas mis opiniones de cómo hay que acercarse al pensar filosófico de Martí aquí estoy hablando de filosofía en el sentido más amplio de la palabra filosofía y poesía no son antitéticas no son opuestas como muchas veces profesores de filosofía a la antigua como digo yo nos siguen presentando como que la filosofía es el pensamiento ordenado bueno, y la poesía son las cosas locas que se les ocurren a los poetas no, no, no, no, no. en todo la filosofía inclusive en sus orígenes hay esos que tantos hablan del occidente bueno, pues para los griegos la filosofía era poesía todos aquellos grandes filósofos griegos lo que hacían era poemas el ensayo no existía y mucho menos el tratado entonces, mis opiniones sobre este asunto primero, hay un pensamiento orgánico, riguroso y original en José Martí moldeado en la cultura de su tiempo y en las posibilidades y desafíos que este tiempo le entregaba más con la clara intención de su parte de abrirse al conocimiento de los tiempos pasados y al acervo que estos ofrecían y el deseo absoluto de preparar un futuro mejor. ¿Qué dijo? Una frase que nos, yo creo sintetiza esta idea. Para ser un hombre de todos los tiempos hay que ser un hombre de su tiempo. Segundo, desde su precoz adolescencia Martí expresó una voluntad de originalidad y rechazó repetidamente la imitación, la copia en cualquier campo de los saberes, de la expresión espiritual como las artes y la literatura, y de la acción práctica como bases de la personalidad y del carácter del individuo y la sociedad. Tercero, sobre dos sustentos esenciales se asentó su pensar, la ética de servicio, manifestada a su vez en el segundo sustento, en el segundo principio, su situarse siempre al lado de los oprimidos ¿qué dijo en su libro que tienen ustedes ahí? con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar dijo en esos versos inolvidables y lo cumplió a lo largo de su vida cuarto, su concepción del mundo no era antropocéntrica miren qué diferencia con la que todavía hoy sigue existiendo lamentablemente somos el centro del mundo somos el centro del universo la naturaleza y lo, todo lo demás está para apropiarnos de ellos, para servirnos de ellos, a costa de lo que sea, no importa, aunque se destruya el mundo y de paso nos destruyamos nosotros. Para Martí, el ser humano y la sociedad, a su juicio, forman parte de la naturaleza. Toda su poesía, todos sus textos, todos sus discursos están llenos de pensamientos que nos indican eso. La historia, los regímenes sociales, fueron asentando la externidad del hombre, respecto al resto de lo existente, concebido y clasificado por la modernidad ya en su época, por las ciencias, muy importante porque la ciencia era como la nueva religión, y por la moral imperantes como la naturaleza, cuya función es servir al hombre. Sin embargo, para Martí, y así lo escribió, todo es naturaleza. Quinto, para Martí el ser humano debe recuperar su condición natural, que significa recuperar la armonía con el resto de la naturaleza y para la cual ha de abandonar todo, aquí inventó una palabra, avestiamiento, impulsado por las sociedades inarmónicas. La ética de servicio sacrificial era el camino para ello, para llegar a ser humano, el hombre magno, capaz de potenciar la capacidad humana de levantarse de sus caídas. Ahí estaba, quizás para Martí, la única grandeza del hombre, esa capacidad. Eh, sexto, el bien y la virtud eran para él las razones de esa capacidad humana. El bien y la virtud, no el poder, no la sabiduría, no la brillantez, no, no, no. Sustentadas por muchos en la idea de Dios, que para Martí no era el creador, sino el bien. Y el bien, dice Martí, era aportado, sin embargo, por cada ser humano dentro de sí. Lo que había que enseñarlo a potenciar, ese bien que podía estar dentro de nosotros. Séptimo, para él la condición humana es la misma en toda época y en todas las sociedades. Por tanto, todas las épocas históricas, todas las culturas aportan a la especie humana y a todos los demás elementos de la naturaleza. Todas son respetables por ello y de todas hay que aprender y cultivarlas. Es asombroso la enormidad, la variedad, la, lo tremendo de la cultura martiana. Que lo mismo hablaba de cualquier país de Europa, que se quedó admirado con las cosas que conoció. Imagínense ustedes y leyendo textos en inglés, que era donde más cosas había en la época, de la India antigua, de la China antigua, de las culturas americanas, prehispánicas lo que sabía del mundo azteca del mundo maya del mundo eh, andino es sorprendente y era porque se estaba leyendo todo lo que se escribía o lo que le llegaba a sus manos en esa época octavo según Martín, la sabiduría radica no en la mera acumulación de conocimientos sino en la preparación para la vida esa era la tesis además para él de lo que era porque era importante la educación la educación pues Debía ser de base científica para poner los nuevos conocimientos al alcance de todos, pero su fin era más amplio, aquí lo cito, preparar al hombre para la vida. No, Noveno, el pensar martiano no sigue las reglas expositivas y argumentativas de la razón occidental moderna. Lo que habitualmente se ha calificado como su lenguaje poético no implica solamente una importante cualidad literaria del escritor. Ese esa cualidad literaria es precisamente su modo particular de organizar su pensamiento a través de procedimientos literarios, sin seguir estrictamente la lógica de la razón moderna. No es porque A sea igual a A y B sea igual a B. Martí piensa por imágenes y para entregar sus análisis, ideas y juicios se vale de una amplia gama de las figuras y recursos literarios, tales como el aforismo, la perífrasis, el símil, al igual que utiliza la narración y el diálogo, entre otros. Por eso, ni el tratado científico, ni el gran sistema filosófico, se incluyen en su escritura y sus conceptos o categorías, no son limpias, ni exactas, sino creaciones originales que no pueden actuarse en una definición cerrada. Martí suele acercarse por momentos a su tema. Eh, piénsese en verdaderos conceptos propios como nuestra América para denominar nuestra región o en República Nueva para de ese modo sintetizar las grandes transformaciones de la sociedad cubana que a su juicio debía cometer Cuba Libre. Décimo, Martí entonces no fue únicamente un brillante político capaz de unir a los patriotas sino un sagaz pensador revolucionario que buscaba impulsar una sociedad diferente en la isla, una nueva cultura que aprovecharía de otros países lo que pudiera ser útil, que su país y esta región escapasen al casi seguro dominio de Estados Unidos, como efectivamente ocurrió, y cuyas bases él asentaba en sólidos principios morales y éticos. Ahí están las bases filosóficas a mi juicio de Martí. Y quiero cerrar con algo que encontré hace pocos días, lo había leído y no lo me había percatado, pero me parece que debo compartirlo con ustedes. Escribí un pequeño texto sobre el tema. Estas son ideas que he sacado del conjunto del pensamiento de Martí. Pero en una fecha tan temprana como en 1881, en una sección de pequeñas notas que Martí escribía para un periódico de Venezuela la sección se llamaba la sección constante, y ahí informaba de todo, de los avances en la fotografía, de los avances en el uso del color, de los avances en las imprentas, etc. De todo, habló de todo ahí. Y era muy informativo con lo que leía en periódicos, en inglés, en francés, en español, etc. Bueno, pues ahí escribió lo siguiente, escribió lo que les leo. En verdad que suelen ser tachados de bárbaros los que no lo son, sobre los templos paganos y casas de magnates, cuyas ruinas salen cada día a luz, se erigieron en Roma los templos católicos. Y en México, la que fue magnífica Cholula, ciudad de magnas iglesias, es hoy ciudad pobrísima. Y la catedral de la capital se alzó sobre las piedras esculpidas y artísticas imágenes de piedra que adoraban los aztecas. Y entonces, ¿qué dijo? Fíjense, esto está escrito en 1882. Piensen qué estaba pasando en el mundo ese. Pues, La mayor parte de esa nota, a que la dedica Martí, a describir cómo el sultán turco, acuérdense que a Turquía se le empezó a llamar, bueno, acuérdense no, si nosotros lo nos vimos en el 19, sépanlo, lo que no lo sepan, le llamaban el hombre enfermo de Europa, porque el imperio turco... Todo el mundo quería que se desmoronara, todo el mundo quería aprovechar algo del Imperio Turco y por eso se lo repartieron al final de la Primera Guerra Mundial. Dice Martí que el sultán turco mandó a cuidar, esto es textual, los cedros históricos del Monte Líbano. Caramba, un símbolo de la cristiandad. Con cercas de piedra y guardianes para cada árbol. E impedir así el acceso directo y las fogatas cercanas de los visitantes de todos los pueblos y creencias que afluyen al Líbano. Y recuerda también que los maometanos preservan de la ruina el templo de Salomón. Bueno, Martín no, se, no fue maometano. Martín no tuvo siquiera, podríamos decir, así una cultura islámica. Quizás conoció algunas cosas, es muy probable que haya leído bastante sobre ellos. Pero yo creo que estaba comparando cómo... En el mundo aquel, en ese hombre enfermo de Europa, como se le decía entonces a Turquía, sin embargo, había un interés por conservar, digamos, culturas anteriores, formas históricas anteriores de esa región del mundo que había tenido una historia tan larga. Entonces, yo creo que en el fondo Martí le estaba diciendo a, los lectores, a sus lectores esta pregunta. ¿Quiénes eran entonces los bárbaros y quiénes los civilizados? Y yo preguntaría entonces, ¿tiene sentido manejar tales conceptos antitéticos? Bueno, algunas de estas cosas las veremos en esta segunda parte, en que nuestro gran organizador nos ha establecido en que hablemos y usemos como base a los versos sencillos. Bueno, han oído ustedes ahí los primeros Los primeros cinco, ¿no? Sí, los primeros cinco versos sencillos. Son 46. Si lo fuéramos a clasificar tarea difícil, y yo diría que imposible, habría que decir que en 26 hay pensamientos filosóficos. En 33 está el autor directamente fíjense cuántas veces dice yo yo? o usa verbos en la primera persona del singular es yo sí. Martí se desnuda, Martí está entregándose Martí está diciendo cómo es él vengo de todas partes y hacia todas partes voy ¿Mm? me interesa el sultán turco me interesa Nueva York, me interesa Venezuela, me interesa Cuba, me interesa España, me interesa también el mundo asiático, me interesa la India, me interesa Japón, me interesa el mundo árabe. Hay, podríamos decir, el patriotismo directo, claro, expreso en torno a Cuba está solo en cuatro y sin embargo uno dice caramba de alguna manera es lógico que este patriotismo aparezca enmarcado en toda esta mirada sobre un universo que no es solo geográfico es cultural es histórico y es además de sentimientos Martí se revela contra la esclavitud hay un poema que habla de eso del niño que vio al esclavo colgado en el seibo del monte en el árbol del monte y juró lavar con su sangre el crimen. Está, lo vieron ustedes, un verso en el que habla de cómo tiene ¿m? que entregarse a su país. Está ese verso, bueno, cada vez que uno llega a Aragón todo el mundo se lo sabe. Es el que venía después, ¿no? Casi, casi. Para la España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Es el hombre que vivió la insurrección de Aragón cuando él estaba allí y que se sintió se sintió compartir con la gente de Zaragoza. Pero hay además un manejo de los recursos poéticos y literarios tremendo. Hay cuatro que son narraciones. Hay cuatro poemas que son narraciones. ¿Eh? ¿Pensé? Que pero Si quieren por gran favor ellos que ahora el la de que Si quieren que ahora llegan con un que un tesoro, postura filosófica en este mismo en el que está hablando de Aragón En una postura filosófica e histórica amo la tierra, florida, musulmana o española y sí, claro que había estudiado historia de España desde la escuela primaria nos está diciendo que para lo importante es esas culturas y esas personas y lo que pudieron aportar ya sea en los ocho siglos de la España musulmana ya sea en la España que inauguran, vamos a decir así, los reyes católicos. Pero fíjense cómo recuerda a la Nusa y a Padilla, allá en Aragón, y cómo encuentra bien, cuando un alcalde lo aprieta o lo enoja a un rey casurro, hasta el rey, bueno, que el baturro calce su manta y mueva con su escopeta. Es decir, está encontrando válido esa defensa de sus intereses del pueblo de Aragón o sea, que el sentido patriótico de Martín no se cierra con Cuba porque para él, y así lo escribió, Patria es Humanidad lo escribió así, en uno de sus textos en prosa y si Patria es Humanidad, entonces yo tengo que entender dónde puede haber algo justo y dónde puede haber algo de un principio ético sea donde fuere y me tengo que mover a partir de eso y de ahí viene entonces que Martí organizara una guerra que no podía tener odios. Una guerra que llama al español a formar parte de ella, al hijo del español como él mismo, a buscar en Cuba lo que quizás no había podido encontrar en España. Eso nos explica por qué en la guerra del 95 en Cuba hubo cinco generales españoles. ¿Por qué de los 15.000 o 20.000 hombres que al final de la guerra estaban luchando contra el ejército español? Había alrededor de 5.000 españoles. Eso nos explica por qué también en las guerras anteriores hubo otros generales que alcanzaron su grado en el ejército cubano, no en el español. Eran, la mayoría de ellos no eran soldados, eran gente que aprendieron a pelear en la guerra de Cuba. Eso explica también porque Martí está llamando a que el español que vive en Cuba tiene su lugar en la república la república es también para el español como lo es para el negro el negro que está echado a un lado que aunque se acabó la esclavitud no tiene todo el reconocimiento que debiera tener ni siquiera puede disfrutar de los mismos derechos aunque aparentemente le hayan sido concedidos o sea que hay una preocupación y un interés por buscar un país diferente en aquella república y todo esto está aquí en los versos sencillos aquí está si nos vamos mirando cada uno de estos versos nos vamos a encontrar y hay, yo diría hasta algunos a primera vista eh, vamos a decir misteriosos eh, que todavía la gente discute qué es lo que quiso decir eh, y yo creo que quizás a veces se discute y se habla no queriendo ver quizás el mensaje más profundo que podría haber, haber en ellos. Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. Hoy Las discusiones que yo he oído de qué quiso decir con el ojo tan negro del canario. Y a veces me pregunto ¿y aquí un mensaje no sería otro aquí una imagen ¿por qué tenemos que estar buscando el color negro del ojo del canario? esto es poesía Martí además escribe siempre con una riqueza de imágenes tremenda estos es versos tienen dos cosas a su favor además para popularizarse como lo han sido la gente se lo sabe de memoria mucha gente en Cuba se lo sabe de memoria ¿por qué? porque está manejando el octosílabo el octosílabo dicen los estudiosos de, de la lengua que nuestra lengua suele ser muy octosílabo, inclusive en el lenguaje hablado el octosílabo se pega y la rima esta rima consonante que él busca ¿eh? y que él lo, logra y que le nace, le brota, le surge con una facilidad tremenda contribuye a ello y por eso ha sido llevado tantos versos sencillos a la música porque la música es también entre otras cosas es matemática ¿no? es, es, es tiempo es tiempo que se mide igual que se mide la palabra en, en un poema entonces realmente yo creo que esta es una obra que como usted decía dentro de su sencillez no hay simpleza por eso los traductores en inglés pasan tanto trabajo porque siempre la única palabra que tiene el inglés que no es nunca será de la riqueza de la lengua española yo lo pienso así me encanta decírselo a los a mis amigos norteamericanos la lengua de ustedes es muy limitada a la nuestra es buenísima es tremenda y además se enriqueció tanto con todas las palabras que hemos inventado también en América que ahora todos compartimos esta lengua es una maravilla y hay a ustedes que nada más que pueden decir simple y de ahí no salen. con eso tienen que decir muchas cosas no, sencillo es mucho más es mucho más que simple y yo creo que eso pasa en, esto, en estos versos y no quiero, quiero cerrar simplemente diciéndoles nunca los terminó nosotros pasamos un trabajo enorme para hacer la edición crítica de sus versos libres porque son hojas con tachaduras, enmiendas con versiones que no, no se decidió una palabra tachada y puestas dos probables, una arriba y una abajo pero ahí está ese otro trabajo que cuando se tomando en estos días, demostrar como cómo al igual que en los versos sencillos, están en sus versos libres, él le llamaba mis endecasílabos hirsutos, eran versos de once 11, de 11 sílabas, con cosas como estas, y con esto quisiera cerrar, dos patrias tengo yo, o son una las dos, Cuba y la noche, hay que pensar. Cuba y la noche. Bueno, yo podría decir la noche porque. Porque él escribía mucho de noche, porque de día tenía que hacer las tareas para ganar el pan, traducir, dar clases, escribir para los periódicos. Claro que eran tareas que no le desagradaban. Yo estoy convencido de que era un hombre que escribía con un entusiasmo tremendo. Y que en sus crónicas periodísticas está también su filosofía escribió una crónica sobre el general Grant aquel hombre que dirigió los ejércitos del norte contra el sur en los Estados Unidos cuando murió y es un estudio de cómo se forma un líder político en los Estados Unidos como un hombre que a los 40 años por no ser sobrio, así escribe qué genialidad para decir que era un borracho por no ser sobrio lo sacaron del ejército y a la vuelta de unos años estaba dirigiendo un ejército de varios millones de hombres Qué contraste y aquel hombre que llega a ser presidente en varios turnos en los Estados Unidos y que se convirtió en el norteamericano más famoso de su tiempo porque le dio la vuelta al mundo después y quedó como el símbolo, no solo en el billete de 50 dólares, sino también como el, en su momento como el símbolo del que logró la victoria sobre los que querían romper aquel estado, a veces me pregunto ¿qué hubiera pasado en el mundo si se hubieran quedado en dos estados diferentes el norte y el sur la historia por donde hubiera ocurrido entonces bueno, pero esos son sueños de historiador la verdadera historia es que efectivamente lograron mantener la unidad bueno, pues en esas crónicas periodísticas está también esa filosofía como está en sus discursos como está en sus cartas la obra de Martí es total es una obra que no tiene tiene salidas expresivas diferentes pero tiene unas bases comunes tanto en el plano literario estrictamente como en el plano del conjunto de sus ideas. Por eso siempre llamo la atención de que es importante no quedarse nunca con un solo texto de Martín. Queremos tratar un punto, queremos conocer alguno, hay que buscar cómo él lo fue manejando en distintos momentos y en distintas formas expresivas. Quizás la más rica, y ustedes dirán, este hombre qué cosa es, ¿Es poeta o historiador, no, yo no soy poeta. Escribí poesía a todas las muchachas de las cuales me enamoraba en la adolescencia, pero todos eran ripios ninguna valía un centavo sino que, soy historiador pero me doy cuenta de que el valor de la expresión literaria es a veces más decisivo que la más rigurosa de las academias y yo creo que eso es lo que pasa con los textos de Martí incluidos los versos sencillos que Ciro terminó que Ciro, vamos a decir que los pulió todo lo que lo tenías que pulir y lo publicó él mismo claro, después tuvo por suerte por suerte tuvo que hacer la edición bajándola él mismo y regalándosela a todos sus amigos porque por supuesto no fue un best que fue a parar las librerías ni nada por el estilo y como digo a veces bromeando dos amigos de Martí se encontraron en la esquina de la oficina que tenía en Nueva York y uno venía con un regleta abajo del brazo ¿no? y el otro le dijo te regaló los versos sencillos también ya yo los tengo porque de pronto uno se empieza a encontrar ejemplares, muchos ejemplares conservados por las familias de aquellas personas que los recibieron. Y ahí está esa riqueza que ha llevado a muchos compositores, no solo cubanos, sino de otros lugares, a, a, a utilizar los versos sencillos en sus composiciones, lo cual sin duda ha contribuido a que sean muy conocidos una y otra vez. Por tanto, quisiera cerrar esta idea con quisiera cerrar mis palabras, no solo como una incitación a leer a Martí a disfrutarlo, realmente yo no puedo dejar de decirles que a veces estamos trabajando con un texto de Martí para la edición de algunos de esos tomos de esa edición que hacemos nosotros, de la edición crítica, y de pronto siempre los hacemos en alta voz las lecturas, porque la lectura en alta voz es la que te da bien los matices. Y de pronto leemos algo, casi siempre el que leo soy yo, y digo, ustedes oyeron lo que nos está diciendo y pronto nos deshacemos nos olvidamos de lo que estamos 20 minutos discutiendo y conversando de esa frase, de esa idea, de esa imagen tan llamativa que ha usado y que desde luego llamó la atención de todos sus contemporáneos y mire ustedes, nos sigue llamando la atención bueno, ese es José Martí que yo creo que mientras más tiempo pasa cosa sorprendente, más universal se hace Muchas gracias. Porque ahora nosotros lo registramos como una edición, aunque sean pocos. Entonces se tratamos de seguir todas la edición. Buenas noches a todos. Eh, un saludo muy especial a todos los miembros de la mesa. El doctor un placer eh, escucharlo a ustedes. Buenos saludos a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Yo quiero como iniciar agradeciendo. a participar y corrupción en un momento la conmemoración de los 42 eh, años del paso de José Martí por acá por Santanderes y del 30 aniversario de, de sus versos sencillos. En las dos ediciones anteriores en las que hemos eh, participado eh, hemos aprendido, conocido eh, y hemos eh, sentido un poco más momentos eh, y pasajes de la vida de, de José Martí. Algunos de ellos lamentablemente no han sido muy estudiados todavía por la, por la historia. Pero el solo hecho de estar aquí, escuchar, eh, participar, ya constituye para nosotros un privilegio, por lo menos para mí lo, lo siento así. El propósito de promover a Martí eh, no consiste solamente en Sino también para nutrirnos de su pensamiento, de su obra y eh, para sentir cada día la voluntad de mantener la lucha por la independencia y la soberanía de nuestra nación. Hoy, conmemorar a partir de una gran significación. Nuestro país, día a día, sufre y enfrenta un combate ideológico, un combate a la mentira, un combate en las redes sociales, un combate comunicacional que adquiere dimensiones a veces eh, increíbles y que hasta el momento no las hemos podido controlar a nivel internacional, que incluye la manipulación, incluye la mentira, incluye eh, hechos de violencia y todos los actos que puedan para derrocar una nación desde su cultura, incluso desde, desde su historia. Y en ese combate, yo creo que conmemorar y recordar a, a José Martí eh, nos reafirma y nos hace perseverar cada vez más en la construcción del socialismo que para nosotros están muy importante realizando también importantes aportes a la solidaridad, al internacionalismo porque como esto queda la patria es humanidad Estudiar a Martín, profundizar en su obra, en su pensamiento es una invitación también a la reflexión, a la reflexión colectiva sobre nuestras realidades, sobre nuestras aspiraciones sobre nuestros sueños que deben conducirnos a una patria con todos y para los bien de todos. Autor de una obra universal fuente de conocimiento y de consulta para todas las generaciones de cubanos, el contenido, estilo y belleza de su obra lo presenta como un intelectual de vasta cultura y un destacado defensor del modernismo literario hispanoamericano. Quiero agradecer una vez más a todas las instituciones será la Biblioteca Central, que una vez más nos apogue en esta, en esta sala. Agradecer a todas las personas que han estado presentes y que han participado en este sencillo, pero emotivo acto. Y, eh, y también bueno, felicitar a todos por, por el éxito de esta, de esta jornada. A mí me gustaría concluir un poco también mirando hacia, hacia el futuro de las relaciones entre Cuba y Cantabria y cómo pudiéramos nosotros lograr fortalecer y seguir desarrollando esas relaciones quizás a partir de Martín que se constituye en ese nexo que nos une a todos y que nos lleva a realizar otras actividades y otros eventos el pensamiento, la cultura y la historia pues nos vuelvan a traer acá en otro ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos. Yo, igual me gusta el llamado que hace el doctor Pedro Pablo, creo es que se da Martí vale la pena, eh, no solo desde el punto de vista del conocimiento y de historia, sino para, para la vida cotidiana. Gracias nuevamente. agradecimiento por su apoyo siempre decisivo e importante a nuestro empeño por sacar a la luz la historia de José Martí al gobierno de Cantabria pero en especial a la directora de administración local acción exterior y casa de Cantabria que nunca nos ha dicho, que no. y al representante de una de las instituciones más viejas de la habla y de las más importantes, que le tendió la mano a cuando Cántaro llegó a Cuba a los exitosos, pero fundamentalmente a los más conseguidos, los más debaudos, los más marginados. A nuestro amigo y compañero de colegio, Andrés Liay, presidente de la Sociedad Benéfica Montañesa, o la Sociedad Montañesa Benéfica de Cantabria en Cuba. Créanme que es precioso el panteón de Candabria en la Habana. Es, con la ayuda del gobierno de, de Cantabria, una lucha tenaz por recuperar una joya arquitectónica. De, de lo mejor monumento nacional de Cuba, que es nuestro Cementerio Nacional de La Habana. Casa de Cantabria, Ayuda de Bárbico, Huerta, gente, hijos de esta tierra, que aquí nunca le faltó un apoyo, y hoy tampoco. Por eso los felicito a ellos, especialmente a ver, por haber venido en un momento no planificado y gracias por pues tu siempre enseñas Y gracias a vos.